Cuando tenía cuatro años empecé a montar en bicicleta y eso me permitió empezar a conocer el barrio y así la ciudad, irme alejando, ir explorando. Entonces fue un momento de libertad de que en ese vehículo podía llegar sin límite a cualquier parte. Los momentos más bellos que me ha dejado el ciclismo en general han sido cuando fui campeón nacional de ciclomontañismo. Tuve una ruptura del Sartorio, que es uno de los músculos, al reventarme esto el médico me dijo usted en nueve meses no va a poder volver a caminar y tiene que usar caminador y tiene que usar esto y el sexto mes fui campeón del clásico colombiano en ciclomontañismo y ahora en esta fase que lo estoy viviendo de hobby, de aficionado es compartir con los amigos, salir a darnos candela, me gusta, sigue el espíritu competitivo el ciclismo no se trata de sentarse en una bicicleta y pedalear, pedalear, pedalear, pedalear como si no... Fuera un mañana se trata es de, de estar ahí conectado con uno mismo, hoy por mi tiempo, hoy por mi número y es lo que más disfruto.